Es muy irreverente, eso sí el, el señor no respeta edad, sexo, género, posición social No respeta nada Entonces eso también hace que, que sea un poco... Eh, difícil el que se te acerque Porque no sabías con, con qué te iba a tratar Si te iba a dar un beso, si te iba a abrazar Si te iba a ofender, si te iba a golpear Entonces era era una ruleta Del de saber qué, qué, qué iba a suceder Cuando se, se acercara a ti Esta mujer hoy va a recordar lo que es estar viva Haz de cuenta que lo que te está acariciando Es la extensión de mi personalidad La, la misma irreverencia el, el ponerlos a su nivel, el alburearlos El molestarlos El, el decir que trata igual a un Eugenio Derbez Que a un soy tato, eh, creo que eso es lo importante que el señor eh, o más bien el escorpión no tiene respeto ni a él mismo ni a los demás y esa eh, esa cosa de, de tenerlos en el mismo nivel creo que hace que las personas les llame la atención tanto ver una entrevista con una persona famosa como no famosa como cuando sale en la calle empieza a molestar a todos la gente sabe quién es el escorpión dorado entonces creo que eh, hace una muy buena química con todos desde que lo ves porque es chistoso te hace reír el famoso peluche en el estuche eso es muy característico de él y creo que lo, lo, hace, lo hace único y lo hace amigable en, en cierto modo para poder interactuar Actuar con él Y es ese amigo que, que todos tenemos que, que, algo, que alguna vez hemos tenido Que es el desmadroso, que es el que echa relajo Que es el que dice groserías, pero que cae bien Entonces ves sus videos y dices, güey, me lo quiero Topar, o sea, es, es, es el personaje Que dices, quiero que ese cabrón me entreviste Quiero que ese cabrón me lo tope para decirle, Hey, peluche en el estuche, puto Y tomarte una foto con él, creo que eh, tiene esa, esa buena vibra, eh, es chistoso, es cómico, no es, no es nada grosero. O sea, le, algunas personas tal vez cuando lo ven de, de, por primera vez dicen uy no, qué grosero, qué, qué nefasto. Pero cuando empiezan a saber cómo es el personaje, ok, es el cabrón que, que, que ya me cayó bien. Eh, y tiene muchas cosas, es chistoso, es alburero, es gracioso, eh, es tierno en algunas ocasiones y solo con las mujeres, por cierto. Entonces creo que el, el, la empatía que tiene con la gente eh, de todos niveles, creo que es lo. Lo, lo curioso. Suertudota <risa> El escorpión está en todos lados, le gusta a las abuelitas, a las mamás, a los papás, a la gente más fresa que puedas imaginar y a, los, a la banda, a la, a la raza. Me doy cuenta que, que está en todos lados, que cuando salgo a algún lugar o cuando se escucha el escorpión está en los tianguis, está en los bazares, está con, eh, con, con los amigos, están viendo sus videos en las fiestas, están compartiendo eh, eh, los videos que hace con algunas celebridades. El señor está en todos lados y eso es algo muy, eh, muy único de él. ¿Cuál tienes? La de la Scorpion, güey. Ah, Peluchemanía, güey. Es como la triple manía, pero, pero chingón, ¿no? Con gente honesta. Peluchemanía, güey. Alex, eres un cabrón que... Se ha partido de la madre durante muchos años, dejó ir la televisión, dejó ese, ese sueño de muchas personas que es estar en tele, que es proyectarse a nivel nacional e internacional para agarrar un proyecto, para crear un proyecto junto con, con Gabriel, su hermano en, en YouTube y las cosas están saliendo hasta el día de hoy y como lo veo perfectas, eres un gran amigo, eres un gran hermano, lo veo, eres un gran padre de familia, eres un gran esposo y eres un cabrón. ¿De dónde te chingaste la camiseta? De Miquel. Miquel te la regaló, pinche miserable, ni para una camiseta te alcanza. ¿Te alcanza? Hasta eso tienes que estar gorroneando. Es, es tierno el, el, el escorpión dorado, cuando lo sabes tratar, cuando le hablas bonito, cuando tienes una respuesta buena y que lo pones en jaque, creo que, creo que puede ser lo mejor. El, el, el dejarlo callado creo que sería la mejor... La mejor respuesta dando eh, dándole en eso en su, en su mero mole, porque el señor siempre está hable y hable, hable, no te deja hablar, te está molestando, pero creo que si se la regresas con algo bonito y el señor se queda callado, lo puedes romper y es como ¡ah! Duele. ¡We lost! Huck me! ¡Hug me, we lost! <risa> ah. Sigue haciendo tus cosas, escorpión Sigue siendo quien eres. Eh, sigue siendo tan irreverente. Nunca dejes de crecer, cabrón. Nunca dejes de ser el gay cabrón que está detrás de una máscara que le da vida a ese personaje y Alex sigue haciendo las cosas como la estás haciendo, eres un gran ser humano, eres un gran amigo en, en YouTube hay una fórmula que creo que todos la sabemos pero muy pocos la aplican y es la constancia Alex Montiel junto con otros youtubers tuvieron un problema, tuvieron una serie de, de, de conflictos en la cual todos sus canales pararon, ya no subieron contenido, pero Alex, junto con otros talentos, dijeron, bueno, pues, el, el canal puede estar ahí, pero el personaje no se acaba, el personaje sigue vivo. Entonces retomaron sus videos, retomaron su vida, por ejemplo, de alguna manera en redes sociales, en YouTube, en esta, eh, en esta plataforma de videos. Si Alex hubiera parado ahí, hubiera dejado pasar 5, 6, 7 meses, tal vez la gente lo hubiera olvidado o no hubiera funcionado también como hasta el día de hoy. Creo que la constancia que tiene Alex Montiel de subir videos siempre, de estar eh, haciendo estos combo de estar grabando en una parte del mundo y ahí poder sacar contenido del escorpión dorado, creo que la creatividad y la constancia han sido para mí las, eh, las armas más importantes para que el escorpión esté donde está. <música>